Vamos a comenzar con la primera sesión de Mesa Redonda, ¿Por qué la Guerra Civil? La primera tragedia del 36, que bueno, van a, a intervenir eh, el profesor catedrático Eduardo González Calleja, catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid, y el profesor catedrático Francisco Lía Miranda, de la Universidad de Castilla-La Mancha. El profesor González Calleja, que es, como digo, catedrático de la Universidad Carlos III, que ha trabajado mucho sobre la teoría y la historia de la violencia política, la evolución de la extrema derecha en Europa de entre guerras, las imágenes de Mediterránea en cultura española, la acción política y cultural del franquismo y de la monarquía democrática hacia América, la migración política española, historia del deporte, es decir, los temas han sido muy variados eh, y, bueno, entre sus últimos libros figuran Asalta al poder la violencia política organizada y las ciencias sociales del año 17 y socialismos y comunismos claves históricas de dos movimientos políticos eh, Guerras No Ortodoxas, la Estrategia de Tensión, eh, y bueno, y es coordinador también de un libro que se llama la Segunda República Española, publicado en el año 2015. Entonces, eh, bueno, como esto hemos establecido, ellos van a hablar primero la, el profesor González Calleja, luego daré paso al profesor Francisco Alía. Iban a hablar en torno a unos 20 minutos, cada uno, para que, que dejemos en torno a tres cuartos de hora, una hora después, para que ustedes, y él, como les he dicho al principio, les animo a que lo hagan, pues intervengan, pregunten y suscitemos aquí un debate y un coloquio enriquecedor sobre el tema. Pues, profesor González Calleja, cuando quiera. Muchas gracias. profesor. Eh, profesor Cervera, me eh, agradezco también, también a la Universidad Francisco Victoria la invitación que me hace a estar en este congreso, que es todo un honor. Bueno, a mí me, me, me toca exponer uno de los asuntos más controvertidos de la historia de la Segunda República Española, que es el, las violencias o las conflictividades del Frente Popular. Partiendo de, digamos, de, una, de una afirmación que es un tópico ya dentro de ciencias de, de historiografía, y es el hecho de que la violencia política, durante de la República, pues se ha, se ha convertido en buena medida en elemento explicativo precipitante y determinante, incluso justificativo, de lo que vino después, que fue la guerra civil. Ya se sabe que las tesis legitimadoras, o al menos las exculpatorias del golpe de julio del 36, pues... Eh, Plantean que la primavera de ese año, pues hubo en, en el país, o en ampliaciones del mismo, una revolución social caracterizada por el paroxismo de enfrentamientos armados, que los objetivos del Gobierno Frente Populista no fueron capaces de, de, de evitar, incluso fueron cómplices del deterioro del orden público sufrido durante esos meses, y que la izquierda estaba acelerando sus preparativos insurreccionales. <tose> Y que el ejército social y civil de la derecha acabarán por decidirse a impulsar un golpe de Estado como recurso de necesidad ante la insostenible situación que generan los factores de desestabilización que les acabo de comentar. Mi opinión es que esta visión apocalíptica de la, de la etapa final de la República resulta hoy claramente insostenible. No viene una revolución en ciernes, ni tolerada en orquestas desde el gobierno o desde las formaciones políticas y sociales que le daban apoyo. Tampoco la violencia había estallado en la etapa del Frente Popular. Este fue el responsable único o último de los grandes conflictos multisectoriales que trataron de zanjarse mediante un golpe de Estado y tras el fracaso de este pues, en una contienda civil. La violencia se manifestó, no entonces, sino ya a lo largo de todo el periodo republicano, desde muy diversas líneas de fractura, y no solo ni fundamentalmente desde el orden político. Y actuó como un energía corrosivo de todo tipo de consenso interno entre grupos sociales, comunidades, formaciones políticas y sindicales, corporaciones o instituciones estatales y paraestatales. Uno de los lugares comunes que se han utilizado para denunciar la incapacidad de los buenos del Frente Popular y justificar el último golpe de Estado fue la existencia de una amenaza de desbordamiento revolucionario de la conflictividad social, el famoso mito de la revolución social inminente. Es cierto que en algunos sectores de, de, de, de tipo proletario se manifestaron claras actuaciones de superación de la, de la legalidad que el Gobierno pues, tuvo que tolerar o al menos caucionar, por ejemplo, la liberación espontánea de presos en febrero, la ocupación masiva de tierras en este enero en marzo, la ejecución de obras impuestas a los, impuestas a los patronos o el impago de alquileres. El, el, caso, pero el, el caso es que el conjunto de las organizaciones obreras no transitó por la senda del, del ilegalismo ni decidió otorgar un crédito de confianza al Ejecutivo, con, mientras que éste pudiese encarar con energía lo que se del momento entonces la amenaza fascista y transigiese con un mínimo de reformas de carácter social y laboral. Es cierto, y hay que reconocerlo, que en esa primavera hubo una amplia oleada conflictiva en el sector industrial y de servicios, pero en los pasos afectados a las ciudades de manera muy desigual, habría que destacar, por ejemplo, que la inquieta Zaragoza o las ciudades vascas apenas tuvieron conmociones de carácter laboral. Sin embargo, y también el número de huelgas salvajes, o incontroladas, disminuyó drásticamente gracias a la actitud mediadora de los jurados mixtos reimplantados, digamos, y con, total, con, total, con todo, su, en todo su vigor a partir de aquella primavera. Con todo es verdad que se produjo una, la politización de una parte importante de las huelgas sociales de aquella época, como casi una en solidaridad con los otros oficios, otras en protesta por las violencias perpetradas por la extrema derecha, que no, no perdió la ocasión en ese momento de, de, de denunciar ante el Parlamento y en la prensa la incapacidad o la complicidad del Gobierno ante lo, de, lo que denominaban frenesí reivindicativo. Además de esta, de esta explosión desaforada y de expectativa de los sectores populares, otra de las causas esenciales del deterioro del orden público durante la primaria del 36 fue la incapacidad del Estado para imponerse o al menos coordinar a los poderes locales que se fueron, fueron reapareciendo al ritmo del avance reivindicativo obrero. Tras la victoria electoral, esto es de sobra conocido, se establecieron gran parte de los ayuntamientos del, del, segundo, del primer bienio ya, ya disueltos a partir del año 1933. Esta fuerza lo que es de izquierda, que resumieron el control de los ayuntamientos, comenzaron a intervenir en asuntos gubernativos, judiciales y laborales, control del orden público a través de milicias, efectuando detenciones espontáneas, imponiendo multas y penas de encarcelamiento a los patronos y digamos, imponiendo actos intimidatorios a los obreros que no pertenecían a los sindicatos de clase y otras actuaciones de carácter coercitivo que es preciso destacar. Pero lo que hay que plantearse es si este tipo de actuaciones de revancha o de persecución de ciertos sectores de tipo social fue un simple, simple problema de orden público o fue una auténtica situación revolucionaria. A, a, este, a, este, a este respecto a, cabría recurrir a la teoría y la moderna sociología de las revoluciones, que diferencian claramente lo que se denomina situación revolucionaria, que implica la aparición de una situación de soberanía múltiple, cuando, les, cuando, cuando dos o más bloques presentan y sostienen pretensiones efectivas e incompatibles sobre el control del Estado, y la salida revolucionaria que conlleva la transferencia duradera del poder del Estado. En este sentido, en el sentido de la teoría de las revoluciones y de, la, de las situaciones revolucionarias, se puede afirmar que la, política, la situación política en el ámbito agrario del pleno de 1936 no fue ni siquiera revolucionaria, ya que estos poderes emergentes, de, clase, de tipo local, carecían de, de un proyecto político común a escala estatal, que fuese capaz de tomar decisiones sobre el control a, repito, a escala nacional, siquiera, o siquiera provincial o regional. Otro asunto destacado que se pone en el haber del de Frente Popular son los presuntos errores en la gestión gubernativa. Es cierto que durante el del 36 los gobiernos del Frente Popular hubieron de afrontar un grave problema de deterioro del orden público, motivado por la confluencia de varios factores, la intensificación de la conflictividad la socio laboral, el incremento de la violencia política y la puesta en marcha de una vasta conjura militar, crecientemente radicalizada en sus planteamientos. Y todo ello con, contando con la ineficacia y la creciente deslealtad. Y recalco este segundo es aspecto, de la deslealtad de lo, algunos de los, de los resortes coactivos del Estado que estaban a su disposición. Sin embargo, eh, es preciso reconocer que estos gobiernos tuvieron en su mano importantes herramientas restrictivas de los derechos de los ciudadanos que alcanzaron a más y más personas conforme se fueron empleando los conflictos pues, sociales y políticos con creciente intensidad. Lo que es cierto también es que la escasa fiabilidad de la policía queda de manifiesto en su falta de eficacia para desarticular las diversas conspirativas que están en marcha prácticamente desde finales del 35 o al menos efectuar unificado trabajo de, de, de, de prevención de disturbios y de mantenimiento del orden público. Para tratar de parar esta situación, los gobiernos del Frente Popular emplearon todos los recursos legales que estaban en su alcance. Tras los conaltos de golpe de Estado del 16 al 18 de febrero, Azaña realizó los días 22 y 28 de ese mes una completa combinación del generalato, colocando a manos republicanos moderados en los puestos clave de las Fuerzas Armadas. Y la purga también llegó a la Policía, incluso a la Guardia Civil. Pero incluso con las fuerzas de orden público mal preparadas o poco fiables, la batería de medidas legales que garantizaban el predominio de la autoridad gobernativa fue verdaderamente abrumadora. Aplicando la Ley de Orden Público del año 33, los gobiernos franco-populistas prorrogaron sistemáticamente el estado de alarma, el estado de excepción, en primer grado, proclamando por Portel valladares el 17 de febrero de ese mismo año. Hasta el punto de que la totalidad de los 151 días que mediaron el trato de poder por hazaña y la dimisión de Cáceres Quiroga a comienzos de la guerra, transcurrieron con los principales derechos civiles y políticos en suspenso en la totalidad del territorio nacional. Los reportajes de la derecha de las derechas aprovecharon precisamente los debates sobre la porra de estado de alarma que se realizaban cada vez que pasaba un mes después de su proclamación para denunciar sucesivamente el 16 de abril, el 16 de junio y el 15 de julio ese deterioro de la autoridad gubernativa a nivel estatal aireando una serie de estadísticas de violencia política de dudoso rigor y veracidad. Atenor de las grandes movilizaciones sobre las observadas en estos meses, el gobierno o no quiso o no pudo aplicar una política estrictamente represiva, que hubiese incrementado el malestar y la frustración en estos sectores que estaban alimentando expectativas de mejora social y laboral. Y pensó que una gestión moderada, gradual, proporcional del orden público, pues sería mejor que una, digamos, una opción de carácter fundamentalmente represivo. Pero, sin embargo, recalco que los gobiernos de Azaña y de Casas Quiroga no fueron débiles en el control del orden público. Las distintas policías del Estado del y del Ejército regular causaron, según mis estadísticas, el 30% de las 384 víctimas mortales que yo he computado desde el 19 de febrero al 17 de julio del 36. Es decir, aproximadamente un total de 114, de 384. Mientras que un 31% de los asesinatos tuvo autoridad izquierdista y un 32% puede ser achacado a las derechas, incluida la falange. En cuanto a las víctimas... Las estadísticas demienten rotundamente ese mito del martirologio derechista. El 51,8% de los muertos eran izquierdistas, en su, buena, en su gran medida jornaleros agrícolas y obreros, el 31% de los militantes o simpatizantes de las formaciones de derechas y el 5% policías o militares. Algunos de ellos notoriamente izquierdistas, como el capitán Faraudo o el teniente Castillo. El 42% de los enfrentamientos con el resultado de muerte se produjeron en las áreas rurales, especialmente en los pequeños pueblos de menos de 10.000 habitantes. Del, sobre todo del sur de España, como en parte de, de, de, de la violencia política en general, y en buena medida tuvo en su origen en la actuación represiva de las fuerzas de orden público, en especial de la Guardia Civil. La ciudad de Madrid, que contempló solo el 17% de las muertes, se convirtió, sin embargo, en ese gran escaparate público de la violencia política, especialmente a partir de los llamativos atentados perpetrados a mediados de marzo y los, y los enfrentamientos callejeros de mediados de abril, de los cuales hablaré más adelante. Desde el Ministerio de la Gobernación, que simultaneaba con la presencia del gabinete, pues Casares Quiroga emitió una batería bastante importante de medidas preventivas. El 2 de abril prohibió las manifestaciones políticas en plazas públicas. El 2 de junio, la Dirección de General de Seguridad remitió a los gobiernos civiles una circular donde, donde digamos, se prevenía ante la posibilidad de un movimiento de tipo militar. El 27, en un mensaje absolutamente reservado, el director general de la Seguridad Alonso Mayor ordenaba a los gobernadores que mantuvieron una constante relación con sus interlocutores generales, militares, evitando rozamientos y honrando los esfuerzos en todos los casos necesarios. En el mes de junio, el ministro de la Gobernación envió hasta tres circulares seguidas a los gobernadores civiles para que no se de del supuesto, dadas las circunstancias actuales. Pero este celo parece fru hacerse frustrado en buena parte por falta de lealtad o competencia de los mandos policiales y militares de carácter intermedio. Por tanto, la, la entidad y la persistencia de las medidas adoptadas desvía el mito tanto de la debilidad del Gobierno ante la supresión de izquierda y de la derecha como de la falta de previsión ante la conjura militar. El, el, el golpe trató de desactivar a través golpista con remociones, traslados, sustituciones y concentraciones preventivas, pero no pudo ir más allá, por ejemplo, abordar una depuración de más largo alcance al estar sometido al imperio de la ley y ser consciente, según reza una nota combinatoria que le mandó la UME al ministro de la Guerra, Carlos Masquelet, de que cualquier tentación de desarme, desactivación o purga de algún instituto armado supondría el desencadenamiento automático del golpe militar. Por tanto, el Gobierno mantuvo durante esa primavera una política gubernativa basada en el control de la calle a cualquier precio, de ahí el resultado de, de, de numerosas muertes de carácter es, es, digamos, eh, en la calle de, la, de, la, de, la, de, la, de los grupos reivindicativos de, de izquierda que salían evidentemente a protestar con más frecuencia que las derechas, y la reducción de espacio legal para manifestaciones públicas es heredada de las experiencias del primer bienio. Lo que falló no fue el compromiso del Ejecutivo en salvaguardar el orden, sino, en mi opinión, lo que falló fue la, la, la lealtad de los resortes coactivos del Estado. Uno de los argumentos justificativos del golpe de julio, como saben ustedes también de sobra, fue el rearme activista de la izquierda obrera que habría reanudado el despliegue de sus milicias, como puede deducirse del hecho de su manifestación en plena libertad con motivo de la celebración de la jornada del 1 de mayo. En realidad, la estructura y la aprobación de este presunto resorte paramilitar era muy deficiente entonces y lo continuó siendo en el momento de que estalló el golpe de Estado. La prueba está que el ejército apenas tuvo oposición de milicias, el ejército sublevado para, para digamos, alcanzar espacios de poder en gran parte del territorio nacional. La actitud política de diversas formaciones de izquierda puede calificarse de todo menos de insurreccional a la altura de febrero del 36. En el cuarto congreso de la CNT, no lo olvidemos, celebrado en Zaragoza en la primera quincena de mayo, se efectuó una severa autocrítica de los, de los anteriores intentos insurreccionales y se decidió afrontar la amenaza golpista intensificando la propaganda antipolítica antifascista, creando comités antimilitaristas y amenazando con una huelga general revolucionaria si el Gobierno declaraba una movilización bélica eh, digamos, contra un posible digamos, atentado a la, digamos, a la seguridad del país. Una de las bazas justificativas también del golpe militar de julio fue la afirmación de la existencia de un presunto plan insurreccional comunista fijado para el 1 de agosto del 36. Pero hay que destacar que el Partido Comunista había abandonado desde el 35 sus anteriores planteamientos insurreccionales y que el ser reducido de aparato paramilitar que fueron las Mao, que las milicias antifascistas o y campesinas, pues no encaraba en ese momento la eventualidad de una institución si sino que se definía como una organización de autodefensa obrera de cara a un eventual golpe contrarrevolucionario. En realidad, este, este tan cacareado golpe comunista de el 1 de agosto que es, ya se sabe incluso desde hace 30 años la autoría del mismo, Luis Bolín, no fue sino un epígono tardío de la amplia manera de intoxicadora de la extrema derecha, enfrascada en la primera del 36, en la fabricación de una amenaza revolucionaria que propiciase el clima moral para un enfrentamiento armado y, una no vez desencadenado este, pues, justificar la relación preventiva. Antes, con esa reacción, incluso con una, una acción armada preventiva, contra la reacción de los líderes socialistas del PSOE y del UGT, confiaban en la unidad proletaria frente a cualquier intentona militar plasmada en una de, de, de defensa obrera como era la, el desencadenamiento de la proclamación de una huelga general. De hecho, de, en las semanas previas, el 18 de julio, el, lo que prevaleció no fue la actividad ofensiva de las milicias de izquierdas, sino el acuartelamiento de los centros obreros y la, y la vigilancia pasiva de los establecimientos militares por parte de los efectivos vinculados al PSOE y el conjunto de, de, de partes y sindicatos del Frente Popular. Por tanto, durante esa primavera no se desarrollaron fuertes milicias de izquierdas, ni mucho menos un embrión de ejército popular auspiciado por el Estado pero en contraste con esta decreciente voluntad subversiva de, la, de las organizaciones de izquierda, las de derecha protagonizaron un punto culminante de radicalización y optaron por desplegar actitudes violentas de carácter defensivo o provocativo que tuvieron, tuvieron como correlato actitudes similares de formaciones integrales dentro del Frente Popular. Recordemos, por ejemplo, que el 1 de marzo, es decir, poco más o menos que 15 días después del de, de triunfo electoral, eh, José Antonio I Rivera ordena al SEU que se incorpore de lleno a las milicias de Falange. Los entes violentos, por ejemplo, del partido falangista, se sucedieron casi diario, desde los comicios hasta el exterior de la guerra civil, arrojando un balance de al menos 50 víctimas mortales provocadas y 59 muertos propios. Un, un destacado atentado fue el, el efectuado contra el Catedrático socialista y vicepresidente de las Cortes, Júlio Jiménez de posiblemente el, el hecho violento más, res, más resonante, digamos, perpetrado hasta la fecha, contra una personalidad política republicana, pero también fue, fue el que tuvo consecuencias más graves, sobre todo para la falange. El 14 de marzo, el detenido Primo Rivera era mayor parte de la Junta Política y un tribunal de Madrid decidió suspender las actividades del partido por tenencia ilícita de armas. Falange desde ese momento se despeña por la pendiente de la conspiración y del terrorismo con apedos militares conjurados en contra de la República. Ya es bien se vio también que con motivo del quinto aniversario de la de aparición la, de, la de la República, el 14 de abril del año 36, la estrategia de tensión llegó a su momento culminante cuando, en la víspera, en la noche del 13 de abril, cae abatido el magistrado Manuel Pedregal, que es el instructor por la causa por el atentado de Jiménez de Asúa. Y en los actos del día 14, pues hay una, una, un, un incidente gravísimo delante del de, de, de, de Tribunal Presidencial que acaba con el, un tiroteo en Recoletos y, castellano, y Castellana que, que, que, que se salta con la muerte de un alférez de la Guardia Civil, el, el, el Guardia Civil Anastasio de los Reyes López. En su entierro, en la, tarde, en la tarde del 16 de abril, pues, se convirtió en una auténtica manifestación tumultuaria de 3.000 jefes oficiales del Ejército y fuerzas de Orden Público que quisieron incluso asaltar el Congreso de los Diputados en una edición general española de los recientes sucesos acaecidos en París el 6 de febrero del año 34. El 17 de, de, de, ese, de ese mes de, de, de abril... El Gobierno aprobó un proyecto de ley porque se sancionaba a los militares retirados que perteneciesen a organizaciones clandestinas y un decreto de disolución y legalización de las ligas fascistas que permitió declarar a Falange, por, por, por espacio, en un escaso espacio de tiempo, asociación ilícita. Las prensa derechistas siguió publicando esta prolija relación de hechos violentos que ha crecido desde el 16 de febrero, que Carlos Sotero, por ejemplo, presentó a las Cortes el 15 de abril. La cercanía de estos sucesos, de, repito, desde el 13 al 16 de abril, con el compromiso militar que se fijó en el primer momento para los días 19 y 20 de abril, y que tuvo, además, programación efectiva en una ciudad como La Coruña, nos da una idea de la extensión que iba cobrando la, la trama golpista y de la importancia que tiene la manipulación política de hechos violentos con vistas a justificar una acción de fuerza ante una opinión política que era, digamos, re, refractaria a este tipo de conmociones de carácter moral y político. Gracias. Bueno, yo voy a dejar los temas de los avatares de la conspiración republicana a, a, a mi colega Francisco Alías. Simplemente recordarles que esa conspiración arranca del verano del 31, cuando, cuando los generales alfonsinos Barrera, Ponte y Orgaz impulsan un proceso de conspiración que sigue manteniéndose el día de agosto del 32, que hubo una serie de, de, de, digamos, de conatos golpistas, tanto a fines del 34 como fines del 35 como motivo de la remoción de Clinton, el se de la guerra y después de la, y, y, y, y después de la derrota electoral de la primavera del 36, y como los principales partidos de la derecha y se incorporaron paulatinamente al golpe de Estado, a la conspiración, dejando por sentado lo que mi, mi, mi colega Ángel Viñas destacó claramente hace, hace, hace un, algún tiempo, que es la importante participación, la participación de los alfonsinos en la trama golpista, sobre todo apoyando pues, algunas de las actividades más notorias de, de esa conspiración, la, los, los acuerdos firmados en marzo del 74 de, de, de la Tierra Fascista, son reactivados a partir de la primavera, y, y es el profesor Alfonsino Pedro S. Rodríguez el que impulsa la adquisición, antes del comienzo de la guerra civil, de, la, de, de, la, de, de los aviones savoia marchetti que son, en cierto modo, el armamento más, más moderno que los golpistas van a disponer, desde el digamos, en, en, punto de vista de la, de la, de, del poder aéreo, al comienzo del conflicto fratriciano. Mm, conclusión. Yo creo que la, esa, esa, esa idea de, de que España se dirigía hacia una, hacia una revolución incontenible, y, digamos, y digamos, es una, una, un tópico persistente en la policía conservadora sobre la España de los años 30. La, la, es cierto que había un, el gobierno republicano sufría, los régimen republicano sufría una merma por lo que tiene de, base, de la base social y política, que fue en realidad un hecho incontestable. Aunque yo, yo creo que es, es el empleo de este tipo de. Digamos de, de, de argumentos sobre violencia política como paradigma explicativo de la crisis de la República, no es satisfactorio porque no da no, no, no cuenta de la multiplicidad de conflictos que se plantearon desde la etapa republicana y, y que no pueden resumirse en un proceso de deslealtad y de polarización políticas que arrancaría ya desde el año 31 y actuaría digamos, hasta el final de la etapa de, la, de, de vida del régimen republicano. Más educado sería a mi juicio eh, plantar una explicación que viniera más allá de las actitudes del Estado y los grupos convencidos por el poder político y pusiera el énfasis en la multiplicidad de enfrentamientos, los subintersindicales, nacionalistas locales, religiosos de orden público, que no se dejan constreñir en esa dinámica política simplista y polarizada de izquierda y derecha. Se trata de apostar por la complejidad de las actuaciones de que, se, que, que, se, que se protagonizaron, más allá del nivel institucional, en los campos de la organización interna de los actores y del proceso de movilización, e intentar explicar el devenir de la República no como un juego de suma cero, como una polarización inevitable desde el primer momento, sino como un régimen abierto y dinámico en la contradictoria heterogeneidad de sus proyectos políticos que se fueron plantando, a pesar de todo, todo proporcionó una favorable estructura de oportunidades para que la gente pudiese protestar con, digamos, con plena libertad y hacer avanzar como es debido a sus derechos de ciudadanía. Lo que dio el dramatismo a la primera de 36 no fue la eminencia de esta revolución inencontrable, de esta revolución imposible, sin organización, sin objetivos, sin plan, sino la creciente visibilidad de la violencia política en las grandes ciudades y su preocupante devolución en espiral desde marzo a abril de 36. El Gobierno, situado en sus compromisos, entre sus compromisos sectoriales y su solución de garantía del orden público, afrontó el deterioro de la censura ciudadana con unos recursos gubernativos poco fiables y con un apoyo sociopolítico insuficiente. Si los desordenes provocados por las organizaciones de izquierda, por muy violentos que estos fueran, difícilmente pueden ser calificados de eventos revolucionarios en sentido estricto, en el caso de la sintonía subversiva de los militares, golpistas y diversos grupos de derecha, si se puede confirmar la existencia, todo imperfecta que se quiera pero efectiva, al fin y al cabo, de una constelación subversiva que pudo desembocar en una situación contrarrevolucionaria de doble poder, vuelvo de nuevo a aludir a la sociología clásica de las revoluciones, gracias a una sintonía con el golpismo militar que aportó esa masa crítica necesaria para aglutinar ese frente y vez no puesto en marcha a hacer desembocar la crisis política en una salida contrarrevolucionaria, es decir, una auténtica lucha por el poder como que tuvo como correr violento el estallido de una cruenta guerra civil. Esto es todo lo que quería comentar en este momento, agradezco su atención. Bueno, pues vamos a dar paso al doctor Francisco Alía Miranda, que es profesor de, y catedrático de la Universidad de Castilla de la Mancha en la Facultad de Letras, y que además, quiero mencionar, es director del Centro de Estudios y Documentación de, de las Bellas Internacionales, CEDOBI, que es una de las entidades que ha colaborado con nosotros, que tiene sede en Albacete, que ha colaborado con nosotros en, en la organización de este congreso. Y bueno, entre las múltiples obras que tengo aquí apuntadas de trabajos del profesor Alia, pues yo quiero destacar, porque es pertinente al, al tema de esta sesión, pues su obra del año 11, julio de 36, Conspiración y Alcendamiento contra la Segunda República. Y bueno, pues como también como labor de historiador, pues tiene otro libro que quiero citar, que es Técnicas de Investigación para historiadores las Fuentes de la Historia, que es la faceta de, de investigador, que también pues es interesante para nuestro trabajo y que... Bueno, pues que le acredita como persona eh, acreditada para, para hablar de este tema. Entonces, pues sin más, paso, y le pido eso, intentar ceñirse a los 20 minutos para que luego haya un debate. Muchas Entonces, gracias, pues, eh, Javier, por, por tus palabras y por tu invitación. Muchas gracias a la Universidad Francisco de Vitoria. ¿Se me oye bien? Bueno, eh, vamos, quería comenzar un, un poco, pues, bueno, de lo que quiero hablar, fundamentalmente, eh, sobre la conspiración militar, cómo, cómo se gesta, eh, quizá intentar destruir algunos mitos, que yo creo que cada vez están más destruidos, y también poner eh, sobre escena muchas, muchas dudas, porque tengo que decir que llevo muchos años investigando todo este tema, y como es también habitual en la carrera investigadora de cualquier historiador, yo creo que cada vez tengo más interrogantes, ¿no? No sé si si ya llega a ser eso normal o no normal. Entonces, pues bueno, yo hoy voy a hacer mi exposición siguiendo más o menos la línea de lo que ya publiqué en 2011, aunque en algunas cosas, quizás, bueno, algunos matices haya podido cambiar, eh, pero, pero también aclarando, pues eso, pues que todavía desde el 2011 y siguiendo en la brecha, pues todavía hay muchas cosas que no tengo claras y cuanto más leo y más documentos veo, con más dudas me asaltan y en algunos casos soy hasta incapaz de decir cómo pudieron o por qué pudieron ser las cosas que, que pasaron, ¿no? Entonces, afirmaciones rigurosas, muy pocas, generalizaciones en 20 minutos, si hago alguna que no se entienda bien, pues luego se podría aclarar porque seguro que caeré en alguna y voy a intentarlo pues, a través de varias ideas en las que intentaré ser claro, pero... A su vez, conciso. ¿no? Quiero empezar por bueno, pues aclarar que para mí las causas de la Guerra Civil, desde luego, no se pueden ver en el periodo del Frente Popular. Esto, esto es obvio. no. Pienso en, en una historia mucho más profunda y mucho más anterior, no. Eh, incluso rebasando los límites de la, de la Segunda República e incluso rebasando los límites nacionales y poniendo sobre la mesa los límites internacionales. Pero como para mí. La causa última de la guerra civil es un golpe de Estado, y esto no lo podemos olvidar. Pues sí que tengo que poner o priorizar sobre aquellas muchas que podríamos estar hablando mucho tiempo. Pues para mí, un factor fundamental fue el propio intervencionismo militar. Yo creo que es, se entiende cada vez más porque, porque quizá en eso es en lo que más ha cambiado en los tiempos actuales, ¿no? Ese ejército democrático. Eh, imbuido de las instituciones internacionales como tenemos hoy día, no era ni mucho menos el de 1936. Eh, el profesor Cardona lo decía claramente y lo calificaba como problema militar de España. Decía, ha consistido en que se ha mantenido una política militar disparatada que no deseaba, y yo digo quizás ni necesitaba, un ejército apto para la defensa exterior del Estado, sino para servir de fuerza de orden público manipulable políticamente. Esto, prácticamente, pues hasta 1936 había sido tónica casi, casi general, con, con algunas excepciones, ¿no? eh, El Ejército había intervenido en la vida pública y, sobre todo, desde 1916, pues, pues tenía, creo que, un, un gran poder. Yo he podido estudiar también a un general de mi tierra, el general Aguilera, que fue ministro en 1917 de la guerra y que su enfrentamiento con la junta de defensa pues le costaron el puesto a los dos meses de a menos de dos meses de, de ser nombrado ¿no? eh, se podría eh, hablar mucho de, de este tema pero el ejército estaba bueno pues acostumbrado a intervenir eh, tanto sobre todo en el mantenimiento del orden público y en la política de defensa como, como también en su afán golpista, por. bueno, pues por, por servir como espada de Damocles ante, ante el poder instituido. ¿no? Entonces, eh, el, durante la Segunda República, yo creo, desde mi punto de vista, y tampoco soy especialista en la política política de la Segunda República, pero desde mi punto de vista creo que, que más o menos se sigue con la misma política de, de, de orden público que, que en los tiempos de la monarquía. Y esto se van a quejar numerosamente las organizaciones obreras dicen, bueno, ¿para qué hemos hecho el cambio si al final tenemos a la Guardia Civil o al Ejército en, en cualquier eh, conato o en cualquier insurrección, no? Eh, la Ley de Defensa de la República es una pura contradicción con, con los derechos constitucionales, no? La Ley de Defensa de la República estipulaba en muy corto número de artículos las posibilidades de agresión en las que estaba permitida la intervención militar y prácticamente pues, pues dejaba carta... Carta blanca al, al ejército, ¿no? Y, y le va a tocar al final este, este papel también el mantenimiento del orden público, ¿no? Pero la ley de julio del 33 tampoco va a intentar eh, solucionar ni, dar una, ni, ni, ni cambiar eh, enormemente las circunstancias, ¿no? Porque el artículo 13 prácticamente es una puerta abierta nuevamente a, a, al intervencionismo militar y la creación de los estados de excepción, de los tres estados de excepción. Pues prácticamente, y el uso que se hizo de, de ello, como, como ha dicho el profesor González Calleja, pues prácticamente garantizaban el predominio del, del ejército en la vida pública española, como había sido característico en, en años anteriores. Fíjense que prácticamente, eh, bueno, pues durante el, el, el segundo bienio hay un 97% del periodo donde, donde está declarado el estado de excepción y durante el Frente Popular el, el 100%. ¿no? Luego el ejército sigue siendo un aspecto fundamental e importante, ¿no? y yo lo que pienso principalmente es que la conspiración que empezó antes y que empezó sobre todo por la parte civil, lo que hacen los civiles en, en, el, en el 36 es darse cuenta que ellos, bueno, quizás ya se habían dado cuenta, pero, pero más a las claras que ellos no tienen posibilidades a pesar de su movilización, a pesar de su ayuda exterior, y se pliegan en manos de los, de los militares, no. a pesar de que, de que Mola los consideró, creo, siempre como un factor subsidiario del poder militar. En la primera eh, instrucción y directiva de Mola hablaba de una parte organizativa militar y otra civil, pero la civil prácticamente nunca se puso en marcha. Y, y los militares, y esto se ve bien a través de, de la causa general y de las declaraciones de unos y de otros, pues cuando llega la sublevación a los, a los civiles prácticamente, en muchos casos, los militares los lo rechazan de plano. Y en la organización también. Lo que pasa es que bueno pues hay sitios donde no hay militares comprometidos o guardia civil comprometida y, y se acude a ellos como, como luego veremos. ¿no? Eh, entonces, en el mantenimiento de orden público poco se había se había notado. no Y durante el Frente Popular… ...pues además se amplía... ...este... Eh, ...bueno pues este... ...esta ansia de, de, de... jugar un papel todavía más preponderante porque... Eh, ...por los últimos estudios sobre todo publicados por Gilón Anduvilla ...en el último año a partir de, del archivo... ...de la... Eh, ...judicial... Eh, ...que está en Sevilla pues, pues viene a demostrar la radicalización también de gran parte del... del ejército... ...la... Eh, ...bueno pues sobre todo... Eh, algo que va a marcar profundamente y que no hace falta entretenerse mucho, porque todos ustedes conocen, pues, a partir de la Revolución de octubre del 34 y de sus consecuencias, cómo son destituidos por el Gobierno del Frente Popular, eh, también lógico, por, por, por el golpismo, eh, cómo son tratados algunos, como el general López de Ochoa o el general eh, Batet. Y, fundamentalmente, empieza a generarse un caldo de cultivo entre los militares de que tienen la sensación, en muchos casos… De que no son apartados por falta de confianza del Gobierno, que podría haber sido totalmente previsible, sino un poco como, como represalia por, por, por Asturias y por el 34, o por lo menos esto es lo que, lo que intentan estimular, estimular ellos, ¿no? Entonces, se produce una cierta radicalización que este autor, por ejemplo, llega a contabilizar en Andalucía pues, hasta un total de 23 incidentes entre civiles y militares en el periodo del Frente Popular, donde hay como resultado algún, algún muerto. ¿no? Prácticamente viene a decir pues, que, pues, que eran muy común las provocaciones de unos de otros. Eh, yo eh, bueno, pues, tengo una un, un anécdota que encontré en un documento ¿no? del comandante militar de ...de Cádiz, que va al Ayuntamiento de Jerez... ...porque el alcalde había detenido a uno de sus hombres... Eh, ...sin uniforme que iba armado, ¿no? Y le dice, es que esto no se debe hacer... ...llevar una pistola, que usted no la lleve... ...y dice el comandante militar... ...no, yo no llevo una, llevo dos... ...por si acaso alguien me insulta, ¿no? Pues un poco en ese ambiente era en el que... ...en el que se movían en muchos casos... Eh, ...los militares en estos, en estos años, ¿no? Volviendo a, a lo que decía antes... Otra de las cuestiones que yo creo que ya está clarísima y más a partir de los últimos estudios del profesor Viñas, que son impresionantes, eh, son bueno pues que la conspiración y que la eh, militar que, que nació, o que la conspiración que, que dio paso a la guerra civil nació. En el periodo del Frente Popular. Esto es ya sencilla y llanamente mentira. Ya lo ha dicho también el profesor González Calleja, ya, eh, y lo decía el propio Azaña, ¿no? Desde, decía él: los complots contra la República son casi coetanos a la instauración del. Del régimen, ¿no? No voy a entrar mucho en este tema porque están plenamente demostrados y los últimos estudios del profesor Viñas inciden más que en lo que hasta ahora conocíamos más: los carlistas, los, eh, la seda, eh, los falangistas, pues inciden sobre todo en el, en el factor. Eh, de los alfonsinos ¿no? y da eh, mucha importancia y dice que al final consiguieron pues, pues un apoyo sólido desde el exterior, desde la Italia fascista de Mussolini, que no habían conseguido en otro caso eh, los otros sectores. ¿no? Y demuestra la financiación de Mussolini, etcétera, etcétera. Como también está demostrada la, la financiación de la, de la seda. Eh, el profesor Payne, por ejemplo, viene a decir que, siguiendo las palabras del ayudante de, de, de, Gil Roo, de Mola, Perdón, que, que bueno, que sí que se comprometió, pero que luego no lo utilizó. Sencillamente mentira. Hay un documento en el archivo, bueno, en el Centro de Documentación de Salamanca, que del propio Mola, que dice, hasta el día del movimiento que retiré una cantidad bastante crecida con destino a las tropas que salieron en la tarde del 18, del 18 de julio. ¿no? Esta cantidad les vino muy bien, como les vino muy bien el dinero eh, de Mussolini y otros muchos recursos económicos de, de, de cuestaciones que hicieron pues, distintos factores civiles. Dice el profesor Viñas, y con razón, que quizá sin este peso del, del, de la conspiración civil, pues quizá los militares no hubieran tenido ni las garantías para una aventura, ni quizás también eh, la, la parte de algunos triunfos donde, donde luego se dieron en el 18 y 19 de, de julio. ¿no? Luego, lo que también es muy importante para mí es que desde, desde enero... Desde enero ya hay conspiraciones militares abiertas en casa del general Emilio Barrera de la, de la UME. La UME está detrás de, todo lo, de todas las grandes reuniones, pero con Mussolini y, y, y en, la, en el domicilio de Sanjurjo, en Estoril, que de, dicen que era un centro de peregrinación de conspiradores, y es verdad, ¿no? Eh, pero en enero ya hay contrastada una reunión con el general González Carrasco, con el general Orgaz. En febrero también hay distintos intentos sobre todo en estos primeros momentos dirigidos por el general Godet, ¿no?, que incluso se va al cuartel de la montaña y estimula a los jefes de los tres regimientos para que salgan con él a la calle en cuanto, eh, bueno, pues incluso al principio del día del mismo de las elecciones y luego posteriormente en los días inmediatos a las, las elecciones. Esto está recogido en, en, en las declaraciones sumariales de, de, de los consejos de, de guerra, ¿no?, eh, por tanto, está claro que, que, que, que no solamente se puede predeterminar el golpe o la guerra por, por el periodo del Frente Popular si ya antes había intenciones de, de, de acabar. Entonces, eh, ¿qué se buscaba fundamentalmente? Pues a lo mejor que no vencieran la eh, o, o que no hubiera posibilidad de vencer las, las izquierdas. Una vez que vencieron, pues, pues quitárselas del medio, de medio rápido. ¿no? Pero esto está contrastado. Luego la siguiente conspiración para el 19-20 de abril, esta que la hemos pasado por encima a los historiadores, pero que los últimos estudios de Emilio Grandío vienen a demostrar que eso fue mucho más serio, que en La Coruña estaban ya preparados los tanques y las ametralladoras para, para salir a la calle hasta que fue abortada eh, unos días antes por, por el general Rodríguez del barrio, pero, pero que incluso las órdenes llegaron tardías y, y ya hubo movimientos movimientos de tropas, ¿no? Entonces, bueno, pues, pues todo esto demuestra que durante el Frente Popular, pues, bueno, pues eh, pasaba otra cosa, ¿no? Y pasó otra cosa, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que sucedió fundamentalmente o a partir, sobre todo, del 8 de marzo, cuando sucede la reunión, la reunión en casa del diputado de la CEDA, que se toma a todo el mundo como punto de partida? Pues, pues fundamentalmente, eh, que se espera un ambiente adecuado para, para, para acabar cuanto antes con, con esta situación. ¿no? Y, desde mi punto de vista, cuando, bueno, pues cuando se produce un intento ya más serio desde que Mola toma las riendas del poder. Yo mantengo en contra de, de la mayor parte de la historiografía, y no me duele prenda decirlo, que la conspiración no fue perfecta, que tuvo muchas indecisiones, muchos fallos, mucha falta de, de, de, de, de, bueno, pues de contactos en algunos casos, pero que fue con diferencia la mejor preparada de la historia del siglo XX hasta entonces. Y yo creo que eso en gran parte sorprendió... Al Gobierno. Esto ya no era eh, esa bueno, pues esa sublevación utópica del general Aguilera en el 26 o del 29 o, o, o de otros. No, aquí ya había un componente violento que, que mola desde el primer momento o recrea. ¿no? Esto ya tiene que ser de otra manera. Y creo que mucho mejor preparada porque está la UME, se utiliza la organización de la UME y hace un proyecto que intenta llegar a todas las provincias de España. Se contacta perfectamente y se contrasta que en todos los sitios y en todas las provincias hay, hay movimientos. En unos casos se comprometen, en otros no. Y además intenta contar con todas las armas. Se forma una junta militar por cada división y luego una provincial. Y en ella están representantes de cada las armas. Y luego hay enlaces de la UME que van dando instrucciones a un lado y a otro. Esto, por supuesto que hubo fallos, por supuesto que en Madrid las circunstancias no salieron como querían, pero, pero antes no había habido ninguna cosa semejante, ni las anjurjadas, ni nada de nada. Entonces todo esto tuvo una capacidad... Yo creo que también de sorpresa para el Gobierno, que conocía todo lo que estaba sucediendo y que poco, desde mi punto de vista, en contra de lo que dice el profesor Calleja, poco, poco hizo para lo que podía haber hecho. ¿no? Pero, pero la, la conspiración, desde luego, tiene algunos componentes nuevos que yo creo que demuestran que Mola había conocido y había estudiado mucho las conspiraciones anteriores, pues ese carácter nacional ese carácter de querer ilusionar a todos esos modelos que establecía donde no había compromisos militares que es lo que él quería en un primer momento acude a la Guardia Civil y cuando no había ni unos ni otros a, a, a los civiles, como en el caso de mi tierra, donde no había regimiento y al final eh, llaman a la falange y desde mayo están los falangistas organizándose, entonces esto demuestra eh, pues una serie de modelos distintos que, que yo creo que los tenía mucho mejor pensados de lo que habla ¿Por qué el gobierno... No quiso acabar con esta sublevación porque la conocía eh, perfectamente. Yo encontré en Málaga un documento eh, que, que, que era una instrucción reservada del Estado Mayor Central del Ejército, donde avisa, bueno, no la voy a leer porque voy mal de tiempo, donde avisaba ya de que, de que había una conspiración en Ciernes. Las cancillerías europeas ya lo venían diciendo desde, desde abril, ¿no? Y ya en julio, el 5 de julio, se lo decía nuevamente el embajador francés a, a, a su gobierno, ¿no? Mola está conspirando tranquilamente desde, desde Pamplona, ¿no? Entonces... ¿Por qué? Pues aquí ya sí que entran distintas, distintas razones. El, el Gobierno conocía todo lo que, lo que había y, y aquí es donde yo me hago muchas preguntas. ¿No, no tenía medios para acabar con una sublevación? Temía, que, ¿Temía una contrarreacción del Ejército? Yo creo que el Gobierno tenía una inter, importante debilidad tanto uno como otro, y es que tenía muchos frentes por la izquierda y por la derecha, quería una política moderada y re, de republicanización y no hacen más enemigos a la República. También puede ser que, no lo sé, pero esto todavía quizás esté menos convencido, ¿no? la Sanjurjada y el aborto de la Sanjurjada, había tenido cierta, re, cierta rentabilidad política para la República, como la propia ley de reforma agraria que llevaba atascada en las Cortes, mucho tiempo, ¿no? Pero yo, sobre todo, mantengo más que es que hizo algunos movimientos, es verdad, el profesor Cruz los lo cuenta, ¿no? De jefes de la Guardia Civil, el profesor González Calleja. Pero esto, la conspiración seguía en marcha y cada vez seguía con más adeptos. Y luego se demostró cuando estalló la sublevación que a muchos de estos nombramientos de jefes de divisiones y de jefes de tercios se los comieron por debajo los oficiales. O sea que no un gobierno era tan, tan ingenuo para pensar que porque cambiaba el jefe iba a dominar ya la situación. Yo desde mi punto de vista creo, creo que no. Yo creo que al gobierno le sorprendió la organización de la conspiración. Si no, no me cabe otra, otra explicación. no Pero ya digo que, que todo puede tener múltiples puntos, puntos de vista. no Y, bueno, eh, yo creo que también, y con esto ya eh, voy acabando, del Frente Popular yo creo que es innegable lo que el profesor González Calleja y otros especialistas han estudiado de la violencia y yo no voy a entrar ahí para discutir que si uno más uno menos es, es indudable y es una realidad pero yo mantengo también a pesar de que a muchos no les puedo gustar que se saltó el miedo a la revolución y que parecía que había una, una campaña orquestada desde los propios conspiradores para dar esa sensación mucho más que la realidad que es innegable ¿y por qué digo esto? fíjense, el, el propio Azaña lo decía ya el, el, el, el 3 de abril cuando presentaba su gobierno, que había dos corrientes de pánico, una era de las izquierdas hablando de un complot derechista, se equivocó totalmente, y otra diciendo de las derechas, pues, haciendo ver una revolución. Y decía, yo no creo que la difusión del pánico sea una cosa inocente, prende en espíritus inocentes y prevenidos, pero los conductores y propagadores de las especies temerosas saben lo que hacen. Yo creo... ...que se estimuló, se estimuló, es que en las Cortes... ...en cualquier tema que se tratara de, de unas cosas que no tenían nada que ver... ...acababan siempre con las cifras de los muertos y con la revolución... ...y con la guerra civil y con la esta... ...eso fue calando y las razones psicológicas para entender la guerra de España... ...creo que son muy importantes, al final se creó un caldo de cultivo... ...un ambiente que en unos casos era real, en otros más imaginado ...como la revolución comunista, que, que ya también ha dicho el profesor González Calleja... ...y que se ha demostrado que era, que era mentira... Pero, pero que la gente al final lo creyó. También la izquierda, en muchos casos, quiso que se creyera. Porque, por ejemplo, en mi tierra, el 21 de junio en Ciudad Real, salieron todas las milicias de eh, las juventudes socialistas uniformadas a grito de Farcio, no, comunismo sí, y diciendo, y diciendo, pues que leo textualmente no habrá quien detenga la revolución que con movimiento tan acelerado se acerca. O sea, yo creo que hay factores que, que no se puede negar, pero todo al final. Iba, iba sumando. Se estimulaba desde las cortes, desde la prensa, se estimulaba ese ambiente de caos, de desorden y de revolución comunista. Al final todo se hacía conjunto. Desde la firma, desde la entrada del Partido Comunista en el Frente Popular, en la coalición, ya cambiaron muchas cosas en, en España. Y fueron eh, incluso los, los propios eslóganes de la campaña electoral de la de la derecha, ¿no? la izquierda burguesa de la mano de los comunistas. Eh, la revolución en España, ¿no? Todo había, todo había cambiado y todo, todo fue aprovechado, estimulado, porque se necesitaba pues, crear ese ambiente adecuado que decían algunos, empezando por Franco, que se necesitaba para, para dar directamente ya, directamente ya el golpe. Entonces, miedo a la revolución, miedo al comunismo y el fantasma de la revolución del 34, siempre azotando a las izquierdas de una manera y las derechas. ...con el miedo de, de otras. Esto, desde mi punto de vista, es, es, muy, es muy importante, ¿no? Y, bueno, pues prácticamente ya por, por ajustarme al tiempo, decir desde luego que creo que la guerra civil... Eh, ...no fue un desenlace inevitable, ni mucho menos, que era una democracia que eh, tenía que haber pasado por una solución política desde luego... Y que había ya síntomas, también ya ha aludido el profesor González Calleja, pues ese congreso extraordinario de la, de la CNT. Esa quizá más determinación del Gobierno de Casares que el Gobierno reformista de, de Azaña con, con el orden público. Y otros muchos componentes pues, que, hablan, que hablan ya algunos autores en los últimos trabajos eh, que están un poco... Pues acabando con una idea que yo mismo expresé en 2011 del de, de, de pusilánime Casares Quiroga, ¿no? A lo mejor ahora me tengo ya que, que retractar de esas, de esas ideas. Y nada más, el, la guerra empezó pues, por un fruto de un equilibrio entre los conspiradores, no llegaron a triunfar, pero tampoco salieron derrotados, que no era poco para lo que, lo que era la España de 1936. Esto ya no era septiembre de 1923 ni. Ni mucho, ni mucho menos. Que el gobierno de Casares Quiroga creo que no contó tampoco con los apoyos necesarios en esos primeros momentos para luchar con determinación, que con el gobierno Giral ya sí que el 19, a partir del 19, ya, ya contó con, con la aprobación y lo hicieron público bien claramente todas las organizaciones obreras y que... Bueno, pues que ya era tarde, muy tarde, para acabar, como diría Mola, a Martínez Barrio, para acabar con la sublevación. Y que ahora sí que, cuando estalla la guerra, ya sí que es innegable, indudable, que estalla de la mano la revolución. Ahora sí que era ya la revolución esa de la que tanto se hablaba y de la que tanto se temía. Ahora ya sí que era incuestionable, aunque también con muchas diferenciaciones entre unos y entre otros, como todos ustedes saben. Muchas gracias. Bueno, pues gracias al profesor González Calleja y gracias al profesor Alía por haber ajustado más o menos el tiempo que teníamos previsto. Y vamos a dar paso a, a, bueno, a la intervención de ustedes. Eh, no sé si hay un micrófono por ahí. Debería haber un micrófono inalámbrico por ahí. Eh, no sé si me están viendo desde, desde la garita ahí dentro. Eh, para que circule un micrófono y, y se pueda hacer preguntas que, que, se, que se escuchen. pues aquí se, si Una de las una cosas que ruego, por favor, es eh, que sean preguntas concretas, no mini conferencias y que, y que bueno no tienen por qué a veces ser preguntas. Es decir Puede ser una intervención, pero por favor siempre breve, para que dé tiempo a todo el que quiera intervenir, puntualizando cosas que a lo mejor se han dicho aquí con las que no se sé está legítimamente de acuerdo o que planteen efectivamente, como es habitual, preguntas. Pero por favor, brevedad para que todo el mundo pueda, pueda intervenir. Muchas gracias. Intento Adelante. ser breve. El otro día eh, Javier Cervera explicó muy bien que en contra del tópico muchos guardias de asalto estuvieron en el bando nacional, los sublevados. De hecho, eh, en su día Oviedo fue defendido por los guardias de asalto y eh, si se quemó parte de la catedral fue porque ellos usaron granadas. Y hay un amigo mío, el investigador Miguel Caballero, que descubrió precisamente que los que fusilaron a Olorca eran guardias de asalto y encontró sus fotos, que las publicó nada menos que interview, en, la, en los archivos de la Policía Armada. ¿no? Es, es, es curioso. Entonces yo quiero hacer dos preguntas. En, el otro día lo hice en la jornada enferma y no se me contestó. Eh, eh, contaba yo con el buen esfuerzo de, de Eulalia la moderadora. ¿Qué es? ¿Qué? La República empieza herida de muerte, profesor González Calleja, por una situación lamentable. Un grupo y una masa de gente anarquista va a la cárcel y saca a hombros a Mateo y Nicolau, a, eh, los asesinos de datos. El que había legalizado la CNT, el que había hecho la jornada 8 horas, el que tomó montones de medidas. Y luego dijeron que lo asesinaron simplemente porque el jefe de policía o el, o, el, o el jefe de la Guardia Civil estaba muy protegido y era de asesinar. Eso fue un disparate terrible. Y que la República legalizara o, o amparara a los sinvergüenzas que lo asesinaron y encima son sacados a hombres es absurdo. Y luego respecto al profesor Alía, hay un detalle de la conspiración que yo descubrí un poco por casualidad, que es que la conspiración era aún más perfecta todavía. ...el plan era llevar a Godez no a una muerte segura a Barcelona... ...donde él se empeñó a última hora porque tenía un hijo médico militar allí... ...sino a Valencia. Le pidieron a los marinos del Ártabro, misteriosamente... ...que estaban aparte de la conspiración y luego van a ser republicanos... ...que son González, Urieta y Gasca, eh, porque pertenecía al Ministerio de Pública... ...para la expedición Amazonas, permiso para usar su avión... ...que tenía una autonomía escenaria, el Fosmot, Recoger a un extraño personaje y misterioso en Mallorca, y llevarla a Valencia. Si la sublevación, la encabeza Godez, en Valencia, y no un general que no conocía a nadie, González Carrasco, general Regulares, la cosa hubiera cambiado. Y a lo mejor en 10 días, la conspiración le dio un, un salto gigante, si lo hubiera de la República, no se puede retirar a Valencia, porque está en los contrarios. Esas eran mis, mis dos preguntas. Gracias. ¿Piensas? Bueno, lo que respecta a la escarcelación de Mateo Nicolau, pues yo creo que es una simple anécdota, en relación con el, con, el, con el proceso de amnistía que se que practica la República y nada más llegar al poder lo que es cierto es que son asesinos de datos evidentemente que eh, digamos que aplicaron en cierto modo la venganza por lo que aseguraban que era que en Banquera, el, el, el inspirador o el, o el, el, el, el surcador, de la ley de fugas contra los miembros de la CNT. En todo caso, un acto, un acto cubierto por la ley de amnistía y que se, que se promulga después de la llegada de la República al poder. Me interesa el tema de la guardia de asalto. Porque es, es, un, cuerpo, es, es un, una, un, un, un cuerpo vinculado con el cuerpo de seguridad que prácticamente se divide por la mitad con motivo del comienzo de la guerra. Pero, pues, sin embargo, una de las medidas preventivas que, que aplica Casares para, para digamos, evitar el golpe de Estado es concentrar la, casi la totalidad de la Guardia de Asalto del centro de España y, y parte de Guardia de Madrid. Lo cual desmiente en parte la, la, la, el argumento de que Casares no, no hizo apenas nada para conjurar el golpe de Estado. Madrid estaba absolutamente cubierta de sus lugares estratégicos para lugares de asalto. En cierto modo, es uno de los cuerpos que realmente se ponen al, al ejército y logra vencer esa resistencia de, de Fanjul en el cuartel de la montaña. Hay una pregunta que me gustaría hacer a Paco cuando pueda. Es el, el, el actitud de Fanjul encerrándose en el cuartel de la montaña cuando puede haber hecho otra cosa mucho más inteligente. Que es haber abandonado el cuartel de haber ido hacia la Sierra, conectar con Mola y, y, y juntos atacar Madrid. Yo creo que digamos, optó por la solución peor desde el punto de vista estratégico para, para, digamos, para el triunfo del golpe de Estado en la capital. Bueno, yo creo que lo de San Julio fue un suicidio prácticamente anunciado, ¿no? Yo tampoco he entendido nunca esa esa decisión que tomó no porque sabía que no tenía nada que hacer ni, ni podía hacer nada no y con su fuerza, si se hubiera ido efectivamente a algún otro lado yo creo que no se resignó está, está a perder Madrid del... pero perder Madrid ya mola lo había perdido ya desde junio ya dijo que no tenía nada que hacer no está lo de la estación del norte puede perfectamente haberse marchado sí sí sí yo no creo sé. que tomó la decisión un poco también como la de la de godés cuando llegó a Barcelona no que le avisaron mil veces que no bajara y, y, y, y aterrizó y cuando aterrizó pues claro se encontró lo que lo que se podía lo que se podía esperar no yo lo, lo, cuanto a lo que ha comentado usted de, de Godet yo la documentación que siempre he manejado es la versión contraria Godet era estaba planeado que fuera a Valencia y González Carrasco ...a Barcelona... Sí, yo lo he, he contado en la declaración... un segundo... ...yo lo he contado en la declaración de la familia Quitián ...cuando pidió una pensión por ...que es el piloto que le iba a llevar, un teniente navío... ...y él con otro piloto del ejército, Selgas... ...intentan ir por tierra y son asesinados por los milicianos... ...y esa es la causa de que Ubieta y Gasca... ...luego lucharan con la República... ...y son los artífices del hundimiento, Los Baleares... ...no se hubiera hundido los Baleares de no ser por este episodio... ...gracias. No, ya, pero que yo lo que le iba a decir es que... ...según yo tengo entendido... o sea. El, el, el último día o el antepenúltimo de comenzar todo pues fue cuando Godet dijo que él a Valencia no iba, que él iba a Barcelona y cambió todos los planes con los cuales González Carrasco tuvo que ir, que incluso ya tenía el, el, el, el bando de guerra ya hecho, que, que, el, que el comisario Escofet ya lo había se lo había llevado al, al jefe de la división un mes antes casi, ¿no? Pero bueno, González Carrasco, que era conocido en Barcelona, Godet según la versión de Mola y de los juicios de los sumarios que yo he podido contrastar, pues a Godet como que se le hizo poco ir a Valencia, él quería ir a, ir a Barcelona. Entonces todo esto a Mola le sentó fatal, provocaron un, un terrible cambio. Eh, cuando González Carrasco fue a Valencia, allí nadie lo conocía y decían que quién era este, y Godet llegó a Barcelona en una situación ya muy, muy crítica, ¿no? Hay algunos que dicen, algunos militares eh, que decían o que dijeron que estos cambios de última hora fueron los determinantes en el fracaso de la sublevación en Barcelona y en Valencia. Yo no creo que fuera solamente eso, ¿no? En Barcelona eh, hubo mucho más, la resistencia popular, la actuación de la Guardia Civil, etcétera, etcétera. Pero vamos, yo esa es la versión que tenéis. Podés, va, porque su no, hijo, teniente, por, es... sí, de Sanidad por, por favor, ahí, por favor. Aquí, aquí delante, por favor, aquí delante, yo me han pedido la palabra, José Antonio. Vale. Gracias muchas. Voy a hacer dos preguntas, pero, pero van a ser breves. Esto. Muy bien, gracias. Le quería preguntar al, al profesor González Calleja si la violencia que se vive en, en, en la primavera del 36 y durante toda la República tiene, tiene su paralelismo en, en Europa en otros países como Francia y Alemania durante los años 30. Y al profesor Alía, él, hace un año, el, el profesor Bamonde, en la jornada de Jefrema, decía que él tenía como, como una sospecha, como una duda... De que el fracaso del golpe en Madrid y, y Barcelona no formara parte de, de un plan para que se produjera una guerra larga. O sea, que si no estaba en el, en el planteamiento de los golpistas, el provocar una guerra larga. No, no que triunfar el golpe, sino provocar una guerra más extensa. No, no digo que lo afirme el profesor Bamonde, ¿eh? él dijo que, que le quedaba esa duda. O algo así bueno, dado que este... Ah, claro, ah, eso, no el no, tema. No, porque me habías pedido la palabra para que luego hablaras tú. Bueno, yo he utilizado la estrategia que utilizaba Francisco Umbral para hablar de mi libro. No, en el libro que publiqué, sobre que se titula Cifras Cruentas, el primer capítulo se dedica a hacer un estudio comparativo de la situación de España con Alemania, y el, la Alemania de Weimar, la Italia prefascista y la Austria de, digamos, de, de la Primera República Austriaca. Las conclusiones que, que doy son que el número de muertos quizás sea menor en el caso de España respecto a Alemania, pero que el número de población, proporcionalmente, es quizás el país con mayor índice de mortalidad por violencia política que existe en Europa Occidental. <coughs> es decir, supera el número de muertos que se producen durante la etapa de, de, de, llegar, a, de, de llegar al poder del fascismo italiano, y en cierto modo, por el, claro, comparando con Alemania, es un poco artificial, puesto que Alemania tiene el triple de población prácticamente que España, pero eh, comparativamente hablando, es el país quizás con mayor incidencia de la violencia política en el ámbito de Europa occidental. Habrá que explicar por qué. Explicar en cierto modo que el número de, de, de, digamos, de conflictos plantados por la reforma republicano es tan, es tan intenso, tan complejo, que genera áreas de fractura que acabamos de desembocar en, en, en, en, en, en intentos de resolución por vía del hecho, de por vía de violencia política. Pero esto es la realidad de explicar que no es, no es cuestión de, de desarrollar en este momento. ¿no? Bueno, la tesis de Ángel Bamondo la pude oír en el Congreso de marzo de Zamora. Yo no estoy de acuerdo. Vamos, es que no tengo indicios para, para poder afirmarlo. A mí nunca, en toda la documentación que manejaba, he manejado, he manejado miles de, de declaraciones de la causa general. de los Nunca me aparecía el término guerra civil en los militares. Los militares querían una acción rápida y contundente y parecían ellos, y Mola lo pone en su primera directiva, establecer una república autoritaria, un Estado autoritario y disciplinado y una república de orden, pero yo nunca he oído lo de la guerra civil. Lo leí también en el libro de Payne que salió hace poco, ¿no?, que el objetivo de los conspiradores era una guerra civil. Nunca lo he visto. Yo, eso, no puedo decir otra cosa, pero nunca lo he visto, o sea que no. Y lo del fracaso de Madrid a propósito, que dice el profesor Bamonde, con ser profesor mío y, y al que estimo, yo tampoco lo veo, o sea, es que... Madrid, Madrid se perdió, Madrid no sé qué, pero es que no era nada raro. Pero si es que ni... ¿Dónde empezó la San Juanada en el 26 o el movimiento del 29? O, o Casi nunca se había contado con Madrid. Madrid era muy difícil, la Sanjurjada. Madrid era donde estaban todos los cargos ministeriales, donde estaban las fuerzas principales, donde Madrid era una plaza muy difícil. Y, y en junio ya Mola lo ve y hay instrucciones precisas de que tiene que buscar otro sitio, porque en Madrid no prospera la, la conspiración, pero, pero de ahí a pensar que fracasa, eso es lo que he querido decir, ¿no? Premeditadamente en Madrid, bueno, en boca de... Yo, yo no tengo ningún indicio, es que no me ha salido nunca, eh, ni que se quisiera a Madrid, ni nada. Yo creo que le crea un gran desconcierto a Mola, y se ve en alguna de estas instrucciones que en junio ve que Madrid no va para adelante y que tiene que buscar otra alternativa. Y al final, ¿cuál busca? Pues yo creo que la más fácil, porque era el, el conocedor del ejército de África y era el, el mejor ejército. Y, y pasó lo que con, con los generales que se llevaron por ahí, no que al final tuvieron más libertad de acción, ¿no? que es otra de las medidas del Gobierno que yo creo que le salió al revés totalmente. no Mola... Con los Sanfermines hizo adeptos a todos los que quiso, invitaba a todos los generales que quería y, y aprovechaba todo lo que daba la gana, ¿no? Entonces, eh, pues yo creo que al final un poco eso es otra de las decisiones también muy, muy difíciles, ¿no? Porque quedan muchos puntos oscuros, porque claro, empezar un golpe de Estado en, en Marruecos o en el norte de África también tenía su, su complicación grandísima, grandísima, ¿no? Pues bueno, eso ya es otra historia. Pero Yo no he visto nada de todo eso. ¿eh? Juan. Bueno, dado que este es uno de los temas más polémicos de la historia contemporánea de España, yo quería empezar por algo en que seguramente todos estamos de acuerdo. Y es que no fue una revolución casi inminente la que provocó el golpe militar, sino que fue el golpe militar el que provocó que la revolución de izquierdas finalmente estallara en la mitad de España en que eh, eh, fracasó el golpe. ¿no? Eso supongo que estamos todos de acuerdo. Pero yo creo que la pregunta interesante es de dónde surge esa ferocidad en los dos bandos a la que se refería Preston, ¿no? que es una voluntad de casi exterminio. Cuanto más izquierdistas matemos, eh, mejor... ...para España o cuantos más derechistas matemos... y ...especialmente si eliminamos la Iglesia Católica... ...mejor para España, ¿no? ¿De dónde viene eso? Viene de muy lejos, como, como ya ha dicho el profesor bien Miranda, ¿no? Viene de muy lejos, viene mucho del ambiente internacional, por supuesto... Eh, viene de la historia de la república, eh, no hay que olvidar que en el año 32 ha habido un intento de golpe militar fracasado, y en el año 34, en octubre, no hay una insurrección de izquierdas, hay dos, Esquerra en Barcelona y el PSOE en el resto de España, todo eso está ahí. Pero con todos esos factores, y es muy complicado buscar su de la guerra, yo creo que la violencia en la calle y el miedo eh, a esa violencia y a lo que puede venir después, sí que es un factor importante de lo que de, de lo que fue la guerra civil no acaba de decirlo González Callejas si y es que no hay que repetirlo son menos de 400 muertos pero en términos relativos es lo más grave que pasa en, en, en Europa no y eh, yo recordaría que el año 1980 hay ciento y pico muertos y, es el momento más terrible de la transición, o sea que hay muchas muertes. Y bueno, ya acabo que me estoy extendiendo, pero ¿de dónde vienen esas muertes? Simplificando, de dos tipos de, de hechos. El tiroteo, los enfrentamientos entre pistoleros eh, socialistas y comunistas por un lado, eh, falangistas por otro, y choques de orden público en que paradójicamente militantes de izquierdas se enfrentan con la, la policía mandada por un ministro de Gobernación de Izquierdas. Lo que hace mucho más grave todo esto es que el Gobierno tiene la debilidad de que su mayoría parlamentaria está integrada por gente que, a, abiertamente rechaza la Constitución Republicana, como es Caballero y como son los comunistas, aunque estén muy moderados los comunistas en ese momento, pero bueno, hay que ver algunos discursos de pasionaria, son radicalmente contrarios a la Constitución del 31, y Caballero no, digamos, bueno, también lo ha dicho, se ha dicho, ¿no? Entonces, el tener unos aliados que rechazan... Eh, la Constitución, y que están en buena medida implicados a la violencia de la calle, eso yo creo que genera también bastante ese miedo en ambos campos que luego se traduce en sangre. ¿no? Yo creo que es una de las preguntas, gracias a Juan por la, la observación, es una de las preguntas del millón. ¿Cómo se llega a esa lógica exterminista, inusual y prácticamente excepcional en la historia del, del siglo XX español? Algo hemos hablado previamente cuando hemos hablado de los pánicos morales, es decir, el hecho de que el miedo a la revolución o el miedo al fascismo era en cierto modo una relación especular, una relación de, de, de, de, de, de, de efecto que genera ese tipo de prevención, ese tipo de, de neurosis que acaba de trasladar del miedo al terror. El miedo al, al, al, al rival político se convierte en cierto modo en hostilidad, en deshumanización del, del rival político y acaba por convertirlo en un, en, un, en un elemento a exterminar ferozmente. Aunque solo tenemos la clerofobia. Apenas, apenas hay clericidios en España durante la República. Se habla, se habla de las circunstancias de la, de la Revolución de Asturias del 34 en Asturias y en León. Son 17-18 sacerdotes muertos en la Revolución de Asturias. En el resto de la República no hay ningún muerto. Es cuando comienza la guerra, cuando comienza el exterminio feroz de la, de la, de la, del, del clero, del clero sobre todo secular masculino. Y bueno, ahí habría que explicar un poco las dinámicas de. De, de, de por qué precisamente se, en ese momento contra ese enemigo concreto se, se, se aplica preferentemente esa lógica exterminista, aunque no solamente sea, no sea el único colectivo amenazado. En cuanto al tema del, del, del origen de, de las violencias previas a la, a la guerra, no estoy tan de acuerdo con el tema de que el pistolerismo provocase un número de muertos destacable. Es decir, las, las peleas entre pistoleros farangistas o pistoleros de izquierda, socios y comunistas, generan menos muertos que los enfrentamientos particulares entre vecinos. Eh, es decir, el, el, el, típico, eh, el típico querella de bar, de taberna, en el cual una persona mortifica a la otra por razones políticas, como en el pasado puede haber sido por otra razón, y que en ese momento eso desencadena un enfrentamiento de tipo personal, con, poco, con, poco, con escaso calado político y, por supuesto, no violencia organizada por grupos paramilitares o pistoleriles. Es lo que conduce a mayor número de, de muertes por, por, por, digamos, con protagonistas no, no militares o policiales en toda la Segunda República Española y, sobre todo, del Frente Popular y sobre todo el número de muertos que se producen durante toda la etapa republicana, lo provoca el Estado. Es, decir, es la policía y el ejército los que tienen en su haber el mayor número de muertos durante la etapa republicana y concretamente sobre el Frente Popular. Habrá que explicar por qué. La mala capacitación de, eso, de esa fuerza para hacer efectuar su labor profesional, eh, deslealtad, excesos, excesos de la, por, por otra parte que digamos, contra, contra la policía. Yo pienso que en ese momento la República es un, es un, un ámbito de, de aprendizaje, de aprendizaje de la, de la, de la protesta el aprendizaje de la represión por parte de la policía. Y, y esa falta de, de aprendizaje democrático, en buena medida, está detrás de, la, de, digamos, de esas violencias que se van desbocando a medida que se va avanzando la etapa republicana. ¿Alguien allí detrás? ¿Detrás? ¿Profesor Viñas también había levantado la mano? Bueno, yo, yo quisiera simplemente señalar que según una historiadora eh, franco-italiana, eh, cuyo nombre ahora no recuerdo, el nombre, el apellido es italiano, es ma eh, francés es matar, pero lo cito en mi libro, en el periodo entre 2000, en 1919 y 1922, eh, según las últimas investigaciones italianas, se produce un total de víctimas eh, sobre todo en la Italia del Norte, de cerca de 3.000 personas. Eh, claro, es 19 al 22, hasta la marcha sobre Roma, pero en fin, 3.000 personas, a pesar, son, son, son muchas víctimas, son muchas víctimas. Eh, bueno, yo, yo creo que, francamente, el 18 de julio se produce el choque de, de dos sueños o de dos ensoñaciones, la de los sublevados que creen que van a ganar rápidamente ahora insisto en ello y la del gobierno que cree que puede cortar el golpe rápidamente también en el caso de, de los sublevados eh, yo no sé si los militares pensaban en una guerra corta porque tengo que señalar tengo que señalar porque aquí no se ha dicho nada que no conocemos los papeles de Mola, salvo sus instrucciones reservadas. No conocemos los papeles de Sanjurjo, salvo unos cuantos papeles que ha divulgado Fernando del Rey. No conocemos los papeles de Franco. No conocemos los papeles de Orgaz, hombre muy importante en la conspiración. No conocemos los papeles de Quindelán. No conocemos eh, los papeles de muchos otros militares previos al golpe. Una cosa es lo que se declara después de la guerra en la causa general, o en las investigaciones que llevan a cabo los, las, nuevas, eh, las nuevas autoridades, y otra cosa es lo del año 36. Pero tenemos algunas ideillas, tenemos algunas ideillas, y no tanto por parte de los militares como por parte de los civiles, entre los cuales, tengo que decir, no conocemos los papeles de Largo Caballero. Eh, perdón, de largo caballero, de Calvo Sotelo. No conocemos los papeles de Antonio Goicochea. No conocemos los papeles de otros uh, grandes jerifaltes. De Luca de Tena, del Marqués de Luca de Tena, muy importante director y propietario del ABC, uno de los órganos que más excita eh, a las masas populares. Eh, no conocemos tampoco los papeles de Torcuato, Luca, de Tena. Eh, en fin, hay, hay muchas lagunas. Hablo naturalmente de los previos al golpe. Pero algo sí conocemos, algo sí conocemos. Y es que a lo largo de la primavera de 1936, los conspiradores monárquicos, y esto se ve en los papeles del conde de los Andes, que no sé si, será, si, si han sido todos los que escribió o todos los que conservó, y si es la totalidad de los que la familia tiene, hay una preocupación por la aviación. Pero ya desde el mes de marzo de 1936, y esa preocupación por los aviones, por los aviones, se materializa en los contratos del 1 de julio de 1936, por parte monárquica, por parte monárquica. ¿Cómo se explica que en el 1 de julio se quieran adquirir, y se adquieran, se adquieran, eh, aviones de bombardeo, aviones de transporte, cazas, cazas rápidos, muy modernos, Fiat CR-32, e incluso hidroaviones, incluso hidroaviones? Bueno, eso no se necesita para un golpe que va a triunfar rápidamente, eso se necesita para una confrontación no, no larga, pero no necesariamente muy corta, unos cuantos meses, unos cuantos meses. Y quien se prepara para eso son las derechas, los monárquicos y la Italia fascista, la Italia fascista. Porque para un golpe, para un golpe de una sublevación así de la, de la noche a la mañana, y se viene pensando en aviones desde por lo menos el mes de marzo, y se cuenta con financiación para adquirir esos aviones, hombre, hay que ser un poco, un poco tonto para no pensar que se está pensando en otra cosa. Ahora, ¿por qué el gobierno no toma...? Yo creo que podré responder a esa pregunta eh, con, cierta, eh, con cierta base documental, ...en un libro próximo. Muchas gracias. No, no, no. no, no, no. Ten, tengo que ver los papeles. Tengo que ver los papeles. Tengo que, tengo que ver los papeles. Tuve continuo. Yo, yo no hago ninguna afirmación... ...afirmación... ...si no tengo una base documental. Evidentemente hay que hacer hipótesis. Evidentemente hay que hacer hipótesis. Evidentemente hay que hacer hipótesis. No todo está en los papeles. No todo está en los papeles. Pero... Los papeles, cuando se encuentran, ayudan. Pues, no, yo solamente añadir que mi hipótesis es que, como Mola no era tonto y que lo tenía, era un hombre meticuloso y lo tenía todo estudiado, pues me imagino que barajaría también varias opciones en caso de que el golpe eh, pues se fuera enquistando. Sus papeles, los no hay que olvidarlos. Pues el día que salgan nos callamos muchos, Pero mientras mientras que salgan, yo creo que Mola tendría previsto más o menos distintas opciones de lo que podría pasar y estaba más o menos preparando pues, para todo lo que podía pasar. Pero ya digo, yo lo que he visto, como no he tenido acceso a esos papeles, nunca he visto esa predisposición o, o esa eh, sintonía de que iba a haber una, una guerra. No lo he visto y ya está, pero vamos. ¿Pero que debería estar preparado? Pues, por supuesto, ¿quién pensaba que un golpe militar iba a ser, iba a ser fácil? Después del ambiente, después de todo lo que estaba pasando en los años de la República, ¿cualquiera pensaba que las organizaciones obreras se iban a rendir? Yo creo que nadie lo pensaba, entonces todos eran conscientes de que eso iba a ser difícil y de ahí también, en gran parte, la violencia que pide, porque sabe que va a ser difícil. En los cuarteles en Valencia eh, salían los, los soldados gritando que nos quitan la república, que nos quitan la república. Es, es que esto no era el 23, como he dicho antes, cuando se subleva Primo de Rivera por el periódico y, y se cae en todo, todo el mundo, ¿no? Esto había cambiado mucho España, había cambiado mucho el mundo y, desde luego, cuando llega el 36, mola, no creo que fuera tan inocente, de pensar que iba a arrasar en, en, en, 15, en 15 horas, ¿no? Ni Mucho menos, vamos… Esa es mi opinión, ¿eh? Una pequeña puntualización sí. respecto a los datos que has dado, Ángel, referidos a la a la violencia. Fascista, bueno, pero fascista en Italia es cierto, yo creo que la violencia política se ha estudiado con mucha intensidad en el caso alemán, en el caso austríaco también, en el caso, en el caso italiano y, y en el caso último trasalpino desde la época de Salvemini o de Churco, el gran historiador profascista de la historia del fascismo italiano. Sí, yo creo que los últimos datos dan sí, efectivamente unos 3.000 muertos, que es algo parecido a lo, que, a lo que sufre España durante la República, pero claro con una población que es el doble que la española y claro, Ningún país de Europa Occidental sufre, por ejemplo, 1.300 muertos en 15 días o en tres semanas, que es lo que sucede en España durante la revolución de octubre del 34. ¿no? Es una, una, un acto de violencia incomparable desde de, de, de tu punto de vista en relación con lo que sucede en la crisis de las democracias en Europa Occidental. Sí, mi, mi petición de palabra tiene que ver con la, con la, la intervención de mi, mi director de trabajo fin de máster, mi querido Juan Avilés. <coughs> y es. Eh, en relación con el tema de la, de la, de la virulencia de la violencia, como está ya, eh, parecería que el planteamiento es que la virulencia de la violencia en la guerra tiene que ver con tiene antecedentes claros en la, en la República o incluso antes. Es decir, que se produce tanta violencia y de tal grado y de tal extensión en la, durante la guerra porque la República es una plataforma de esa violencia. <coughs> habría que traer aquí, eh, quiero haceros una pregunta, pero dejadme primero que les ponga. Decir, habría que traer aquí unos planteamientos como lo que trae Julián Casanova, José Luis Lederman, Javier Arroyo e incluso Eduardo González Calleja. Es decir, en el sentido de si existe una, una autopista, es decir, la autopista entre la violencia de preguerra y la violencia de guerra. Eh, simplemente os quiero plantear, yo no estoy de acuerdo con ese planteamiento, por los trabajos que estoy realizando en la retaguardia republicana, no tiene nada que ver la violencia de guerra con la violencia de preguerra, y por lo tanto debe de haber alguna explicación adicional, que este, estos autores de lo que menciona hablan de lógicas de la violencia, de políticas de la violencia, de la erupción de la guerra, de crear escenarios nuevos, que escenarios nuevos provocan la apertura de compuertas que en la república están cerradas, la facilidad con la que se encuentra, podemos hablar de casos de, de cómo se puede matar a un cura en un pueblo en contra de la, de la voluntad de todo el pueblo porque un pirado con una escopeta le pega un tiro. Eso se puede, ¿Hay antecedentes de eso o tiene que ver con, el, con, el, con, el, con que se crea un escenario nuevo que produce, que propicia ciertas actuaciones que antes de, de la República en paz se podían producir? Esa es mi, mi cuestión, es decir, ¿estáis de acuerdo en que hubo esa continuidad? ¿O eh, le veis alguna, eh, es decir, el hecho de existe un escenario nuevo que no tiene nada que ver con la república en paz? Creo que la segunda argumentación es la más adecuada. Es decir, existe un cambio total de, de, de escenario político, un, un Estado que no, que precisamente desaparece, y que, y, que, y, que, y que no actúa como monopolizador de la violencia. Y, pero es cierto también que existen algún tipo de herencias de, culturales del pasado para entender un poco las violencias que surgen, surgen en, la época, en la época de la guerra civil. La brutalización de la, de la guerra colonial, yo creo que tiene mucho que ver, y eso lo ha estudiado el señor Balfour, tiene mucho que ver con el modo de, hacer, de liberar la guerra y la violencia en la primera etapa del conflicto, sobre todo en el avance hacia Madrid. O, la, o esa clerofobia atávica que existe en España desde, desde, desde, desde siglos atrás, que da lugar a, a, la, digamos, a, a, a, a la matanza de, de curas durante la etapa de, de las etapas de la, de la guerra civil. Hay que recordar, sobre todo en circunstancias de especial tensión emocional, de tensión política, la búsqueda de un chivo expiatorio, es siempre un argumento importante para liberar la tensión de la sociedad. No deja ser casual que un siglo antes de la guerra civil se produjese la matanza de frailes en Madrid en 1836. En una situación en la cual Madrid estaba amenazada por los carlistas, en el contexto de una guerra civil, con la incertidumbre de saber qué es lo que va a pasar con el gobierno de María Cristina, se produce un agüello de frailes en ese momento en Madrid. ¿Acaso no hay una cierta, un cierto atributo cultural que se traslada a la época más recientes Yo creo que hay razones de, de, de, para intentar conectar algunos aspectos culturales de la violencia política transsecular en España con lo que las manifestaciones de la violencia política, la violencia de guerra, y la, y la guerra civil española. Hay muchas circunstancias de la guerra carlistas, de abusos violentos, que se pueden trasladar perfectamente al, al, digamos, al, al, al escenario de la guerra civil española del 38 y 39. De modo que buscar, ver un poco, mirar un poco alto a tiempo largo pues sería muy productivo para intentar explicar al menos, las, las concordancias respecto de la violencia eh, del siglo XIX con respecto a las, las violencias del siglo XX. ¿no? Añadir... No, yo solo añadir, si no he entendido mal, vamos, el último libro de Fernando del Rey, de Retaguardia Roja, muchos de los casos que comenta o que se comentan, en, en algunos casos ya los conocía yo por, por mi tesis doctoral, tienen que ver la violencia en muchos casos, ¿eh? no digo que en todos. Con los años de la República, donde hubo grandes enfrentamientos, por lo menos en los pueblos de La Mancha, se dieron enfrentamientos y rápidos durante la guerra civil. O sea, un poco, por así decirlo, la venganza, no espero. Fueron los más rápidos, donde hubo grandes enfrentamientos castellares, Santiago, Miguel Turra, Malagón, todos los grandes enfrentamientos de la República. Fueron luego los primeros que se recrearon con numerosas víctimas, con más ensañamiento y con, bueno, pues un poco como justificando el, el pasado. Lo mismo con la clerofobia, también había muchos sacerdotes que habían tenido problemas con algunos feligreses en esto, pues, o sea, creo que está mucho más enlazada, a pesar de lo que digan algunas teorías de que eran violencias distintas y no tenían nada que ver, creo que está mucho más enlazada la violencia de la guerra civil con la violencia de la, de la Segunda República. Y, y se ve en el caso de Ciudad Real se ve perfectamente en los pueblos con más conflictividad social durante la República, más muertos durante la guerra civil. Vamos, no quiero con esto tampoco... Que lo defienda mañana Fernando del Rey, si quiere. Bueno, por alusiones, pero ya ha contestado por mí, Alia Miranda, sea que dos palabras. Claro que ha cambiado muchas cosas, han cambiado dos cosas, fundamentalmente. Lo que tú has dicho, Eduardo, el Estado republicano ha quebrado. Y dos, ya no es el miedo a lo que te van a hacer los otros, es el miedo a lo que te están haciendo los otros. O sea, que estamos en guerra, no estamos antes de la guerra. Pero la continuidad, pues ya, ya lo ha dicho él, uso el ejemplo, entre quemar iglesias antes del 18 de julio y matar a los curas después del 18 de julio, hay un cambio radical y terrible, pero también hay una continuidad, ¿no? ¿Alguien? ¿Ángel? Perdón, que te pasen el micrófono, por favor, para que lo diga. ¿En qué medida...? ¿En qué medida un estudio, yo, yo he leído solo los dos primeros capítulos del libro de Fernando, no me ha dado tiempo a más, no, eh, es extrapolable al conjunto de la, del Estado español, ¿no? o donde, donde, no triunfa, donde no triunfa la sublevación? Porque, por ejemplo, yo hablo de memoria, creo recordar que en algunos de los estudios de, de, este, de Francisco Espinosa de la Andalucía Occidental, eh, cuando, cuando estalla la revolución, las derechas, mucha gente de derechas, son metidas en la cárcel, pero no son asesinadas. No son asesinadas. ¿Eh? Y cuando llegan las columnas, entre comillas, liberadoras, pero lo sacan de la cárcel, claro, pero asesinan a los carceleros. Es decir, a lo mejor hay que hacer diferencias regionales y, y, y extrapolar un estudio de historia regional o de historia local, por muy brillante que sea, y sin duda lo es, ¿no? eh, al conjunto de la sociedad es española, pues, pues, pues, pues plantea, plantea cuestiones. ¿no? Ta también, también hay que pensar que los sublevados, se ve ya en las eh, instrucciones de Mola, eh, las que se conservan, porque muchísimos… No hay que olvidar que Mola estaba escribiendo una historia del alzamiento, ¿eh? y me imagino me imagino que, que guardaría papeles ¿no? y que esos papeles desaparecen. Esto es muy importante porque Mola no es, es el jefe de Estado Mayor de San Sanjurjo, como muy bien dicho Fernando Puén en varias ocasiones, pero no tiene, no es, el deus es máquina de la sublevación. Y además la sublevación no se hace solo con fines militares, se hace con fines políticos. No hemos hablado aquí de los fines políticos de la sublevación. Son muy claros, ¿eh? son muy claros. Es la restauración monárquica, tras un interludio, tras un interludio, tras un interludio. Entonces, eh, bueno, eh, quiero decir que, que, que hay, hay un gran vacío documental, tú has hecho referencia a él, y es que ese vacío documental es muy difícil de colmar, es muy difícil de colmar porque probablemente Franco arrasó con los papeles de Mola, quemó sus papeles, si no los tiene la familia, y, y bueno, y, y los papeles de Orgaz, que es un hombre clave, es un hombre clave, porque es un hombre que está en la conspiración al principio, y la República, el Gobierno de la República, lo manda a, Cana a, a las Palmas de Gran Canaria en el mes de mayo, donde tiene, tiene a Franco al lado, ¿eh? es que no le cuenta a Franco lo que, lo que se está preparando en Madrid, si es un hombre según las memorias de Pedro Sánchez Rodríguez, con el que él está permanentemente en contacto. ¿no? ¿Y qué pasa con las memorias, los papeles de Ansaldo? Que también es un hombre clave. ¿Eh? En fin, tenemos que hacer conjeturas. Bueno, Fernando del Fernando de Rey está la mañana aquí, si Dios quiere. Que sí, que hoy, este año, hoy no podía venir y a lo mejor podemos hacerles estas preguntas. ¿Alguien? ¿Quién? Sí. Eurelio, por favor, pasamos. Sí, eh, bueno, eh, mi pregunta va a ser muy breve. Eh, bueno, yo creo que la guerra civil española es una guerra de clases sociales, eh, fundamentalmente. Entonces, claro, esto a lo mejor podría explicar las, los caballeros negros de Andalucía, esas partidas ¿no? de señoritos, de, de caciques ¿no? que, que se echan al monte a cazar campesinos que habían huido de sus pueblos. Eh, la extrema violencia de la matanza de Badajoz y, y por otra parte, también la represión eh, en las zonas donde, no ha, donde el golpe de Estado sí había triunfado. Y hubo muchísimas matanzas y muchísima represión. En el mismo Franco, a finales de julio, en esa famosísima entrevista exclusiva que consigue Jay Allen, ¿no? dice que está dispuesto a matar a media España con tal de, de conquistar Madrid, ¿no? Entonces, eh, hasta qué punto eh, este planteamiento de guerra so de guerra civil como una guerra de clases sociales en la que realmente las clases privilegiadas conspiran desde el mismo momento en que se proclama la República, conspiran mh, contra ella para evitar cualquier progreso social, eh, no es lo que realmente podría llegar a justificar, eh, a lo mejor la, la tesis del profesor Viñas ¿no? que, que quieren una, una, una guerra corta más que, más que un simple golpe militar, y para, para se establece ese, esa violencia. Bueno, yo, lo, yo lo que creo es que los, la conflictividad inherente al reformismo republicano eh, tiene ámbitos de origen muy diversos, ¿no? desde de identitarios nacionales a religiosos, de sociales de clase, evidentemente, o de corporativos, etc. Lo que, lo que hace la dinámica de la guerra es resumir ese tipo de conflictos múltiples en un conflicto bipolar, que, que, que yo creo que es un componente eminentemente ideológico, izquierdas y derechas. No tanto, no tanto de clases sociales como, de, como de, de dos maneras de entender el país, una manera más progresista, más reformista o también más reaccionaria, que se enfrentan en, en la palestra de, de, de, digamos, de, de, de España, como sucede en el resto de Europa, en el periodo en de en en en entreguerras. Por lo tanto, yo creo que ese, tiene ese componente la guerra de coagulador de, de, de, de diversos enfrentamientos, para que, que se acaba por convertir en una auténtica lucha a muerte de dos maneras de entender España añadir que estoy de acuerdo o sea, la violencia tiene un componente dicho antes que se puede explicar anteriormente, pero la violencia durante la guerra civil, por lo menos lo que yo conozco en mi tierra se va retroalimentando, o sea, la gente llegan los refugiados, llegan uno, llegan otros, mira lo que han hecho estos en Galicia, mira lo que han hecho estos y estos empiezan y empiezan y empiezan y al final es una espiral de odio continuo y eso se ve claramente. En Ciudad Real se enteran que matan a su alcalde más popular de la República, José Maestro, en Valladolid, y al día siguiente caen más de 40 personas en, en, en distintas sacas. O sea, que es que son hay muchos factores, pero yo no quería solamente limitarme a ese, porque ha sido el caso, pero que, que hay muchos mucho más componentes, ¿eh? muchos más. Y sobre todo en Ciudad Real lo que se nota mucho es la llegada de refugiados, o, o también cuando hay bombardeos. Cuando hay bombardeos en las ciudades, esas noches muere gente. ¿eh? Y eso está perfectamente demostrado, eso sí que lo puedo decir, que está demostrado, contrastado y, y, y publicado. ¿Alguien quiere hacer una pregunta más? Porque si no la hago yo. <risa> <risa> bueno, yo una cuestión, además al hilo del lo que ha dicho el profesor Viña, sobre los destinos militares, que quizás no los hemos... No, no hemos abundado mucho en ello eh, ¿qué, qué piensan los profesores que tengo aquí sobre esos movimientos militares yo he estudiado mucho los movimientos los movimientos que hay que en el diario oficial del ministerio de la guerra se producen los meses anteriores a, al estallido de la guerra cómo se empiezan a mover militares para intentar colocarlos parece que para intentar tener controlados a aquellos que eran más dudosos ¿no? y también una vez me encontré en el archivo del partido comunista un informe en concreto sobre el cuartel del infante don Juan, el que el, del paseo Moret, que ahora es archivo militar, eh, pues eh, bueno pues sobre eh, no instrucciones pero sí ideas de, de protagonista para que gente de nuestra esté metida en el, en el cuartel y pueda vigilar los movimientos de los oficiales de ese cuartel lo encontré para ese cuartel ¿eh? y luego pues, al hilo de esto eh, con esos movimientos militares el profesor Viñas hablaba de Orgaz, ¿eh? del movimiento de Orgaz a Canarias, y claro, siempre hemos dicho muchas veces, y no sé si es un lugar común, que qué error meter a Mola en Navarra o qué error meter a Franco entre, entre la élite, la que era la élite del ejército español, ¿no?, legionarios regulares. Entonces, pues quería, para cerrar, comentar esto, ¿no?, es decir, qué piensais qué vosotros de, de esos movimientos militares si no tienen una parte de error y qué incidencia le dais a, al desarrollo de los acontecimientos en julio de 36? Yo, bueno, yo creo que algunos son evidentemente erróneos y una equivocación flagrante es el caso de Mola en Navarra, de luego en Marruecos o de Franco en Canarias, pero hay que tener en cuenta que solamente un, un, un jefe de división orgánica se levanta contra la República, es ellas en Zaragoza. Entonces bueno, el, el, el, la, la remoción de o combinación militares no tantas policías presión militares dieron un, un resultado a menos la verdadera la cúpula de la cúpula militar. Otra cosa es la actividad, digamos, dentro de los cuartos y dentro de los regimientos de los sectores de izquierdas para pues, intentar deshacer la actividad de la UME. Habría que sacar mucho más punta a la investigación sobre la UNRWA, el nombre militar revolucionario antifascista y sus actividades, que es una cosa que, que ha quedado un poco en la nebulosa en la historiografía actual. Pero un poco que, que, que como, si realmente fue una organización que, que puede eh, eh, como, como contrapeso de la UME, obtuvo uno, una, un, un impacto en cuanto a, a la sociedad preventiva pequeño y lo tuvo un protagonismo destacado en el intento de, de vigilar y contrarrestar actividades digamos, de conspirativas de los de los golpistas del país, ¿no? Yo lo de, por ejemplo, el caso de la UNRWA está metido en los cuarteles intentando investigar todo lo que está sucediendo con sus compañeros conspiradores ya desde, desde el mes de marzo a abril, ya en el caso, por ejemplo, de Galicia, está publicado que ya hay ya hay militares moviéndose, ¿eh? o sea que, que desde el primer momento saben lo que está pasando y con, se contrarresta la UME con, con la UMRA. Y se, y, se, y, se, y, se, y se da informes a Casares también. Claro, pues eso. por eso el gobierno conocía perfectamente todos los detalles de, de todo. Eso es lo más impresionante, que, que si pensaba que por esos movimientos militares eh, se iba a abortar un golpe de Estado, es que pensaba que eso era otra Sanjurjada, otra Sanjuanada, ¿no? No lo sé, me quedan las dudas porque eso luego se lo comieron por debajo, como he dicho ya, ya antes, ¿no? Muchas veces ya no era el jefe militar, fíjate en Sevilla, por ejemplo, con Villa Abreille, cuando dice yo me voy de aquí y entra aquí allá haciendo lo que da la gana, o qué pasó en Valladolid, o qué pasó en otros sitios, ¿no? Que, mucha, que, que, que, que no fueron tan determinantes, tan determinantes. Entonces, ahí la UNRWA estuvo haciendo una labor importante, igual que también en el archivo, en el archivo del Partido Comunista se ve... ...que incluso las juventudes socialistas unificadas... ...desde bastantes días antes del golpe militar... ...están de guardia en sus sedes con escopetas que tienen... ...o con las armas que han podido encontrar... ...porque saben que eso es inminente y, y están ahí... ...pero también muestran esos documentos... ...la perplejidad de que son ellos los que parece... ...que tienen que estar haciendo esas cosas... ...cuando, cuando el gobierno se lo están diciendo todos... ...y, y, y, y no hace nada de nada... ...el, el testimonio por ejemplo... De lo que sucede en Melilla, eh, del jefe de la circunscripción de Villa Lucemas, por ejemplo, cuando manda informes, informes, informes, y dice que, que, que, que no se lo creen o que no se lo creen, y ya cuando estalla el golpe dice o lo creéis o no lo creéis, ¿no? Un poco más o menos así, o sea, es que son muchas cosas que, que dices tú, bueno, pues que parece increíble, ¿no? ¿Eh? Sí, el, bueno, el, no sé si era ahora mismo Gómez Morato lo cuenta el que fue gobernador civil en Melilla, que firma con, no recuerdo ahora mismo el nombre del original, pero firma como Javier Lanuza, su obra. Y habla de estos testimonios, de cómo llegan informes, cómo llegan esto cómo están ellos trabajando por dentro para desactivar a los conspiradores... Eh, y, y sobre todo eh, Virgilio Leret, que luego muere de las primeras víctimas en el jefe de la base de hidro del Atalayón, ¿no? eh, todos estos intentan hacer cosas, intentan hacer cosas mucho más que yo creo que, que el boletín o la Gaceta de la, de la República, desde mi punto de vista, ¿eh? que también por supuesto los movimientos militares había, que el gobierno los tenía que hacer, pero que también podía haber ahondado un poquito, un poquito más, yo creo, el caso de los gobernadores civiles. Dice, no, es que eh, el, el gobierno de Casares Quiroga, eh, eh, bueno, pues como no se fiaba de, de los medios de las transmisiones, pues intentó hablar con ellos y darles autonomía para que hicieran lo que fuera. Cuando esto, claro, la autonomía es que a, a, unos hacen una cosa, otros se esconden, otros se ponen al lado de los sublevados, pues, pues lo diría el periódico El Socialista, ¿no? Un conjunto de inectos, los gobernadores civiles ante, ante el golpe, ¿no? Porque la respuesta fue... En algunos casos muy determinante, por ejemplo en mi tierra, pero en otras muchas provincias dejaron mucho que dejaron mucho que desear. No lo querías, bueno, momento, una, una, otra pregunta más a añadir al cúmulo de perplejidades: ¿no? ¿dónde está la inteligencia militar? Entonces, ¿dónde está el vigo español? ...y generando las actividades de, la, de golpistas, cuando, cuando, cuando Zaña crea en el año 32 un servicio anti-extremismo en el ejército... ...que se dedicó sobre todo a investigar a los comunistas que estaban dentro de las fuerzas armadas... ...y a los golpistas de derecha, es decir, ese tipo de, de precautores de la, de, de, de, del gobierno... ...vigilaron por su ausencia o fracasaron rotundamente. Bueno, pues ponemos punto final aquí a esta sesión para dar paso inmediatamente a la siguiente... ...sobre el aspecto militar de la guerra civil... Pues muchas gracias. gracias a los dos. Gracias.